Está con nosotros el geógrafo Franco Bianco. Bienvenido Hola, Franco. una vez más, Franco. ¿Cómo Hola, estás? Bien. Hola, ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, un placer recibirte por acá. Eh, para charlar de un tema eh, que últimamente, bueno, es noticia, estamos en temporadas de huracanes, no aquí, pero en otras partes del mundo, claro. sí. Y las imágenes son sin dudas eh, fuertes, devastadoras, porque hay huracanes eh, en este momento... En Centroamérica, en Norteamérica Norteamérica también, perdón, en lo que es la parte de Miami. Y sin dudas preocupa muchísimo toda la situación que tiene que vivir la gente que, que reside en esas zonas, ¿no? Sí, no solamente la gente que reside en esas zonas, sino que también hay muchos eh, argentinos que eh, están Bien. radicados ahí. Sí. Y que, bueno, sus familiares obviamente están preocupados. Uh -huh. O, por ejemplo, gente que planifica vacaciones. Y bueno, ahora después de... de la reapertura con el turismo internacional. Sí. Eh, se están reactivando viajes que habían quedado quizás en stand-by y uh -huh. bueno, ahora están retomando estos viajes. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que el periodo de huracanes siempre se da entre el mes de eh, julio uh -huh. a noviembre, okay. en nuestra zona del Caribe. Uh -huh. Es bastante extenso. Es periodo, bastante extenso ¿no? y es cuando más baja, por lo general, los precios y los pasajes claro. hacia todo claro, lo que los es el turismo del sí. Caribe. Y uno ante el desconocimiento, quizás. En realidad las empresas, eh, las agencias de turismo te lo dicen e incluso uh -huh. te lo incluyen en las pólizas de seguro. O sea, ah, si okay. hay una repro reprogramación o demás. La mayoría, las más responsables, ¿no? Eh, pero bueno, suelen bajar el precio de los costos de, eh, de aerolíneas. no oh, claro. Eh, lo que es un all inclusive. Uh -huh. o sea, todo eso baja claramente. Ahora, la pregunta es... ¿Por qué se forma un huracán uh -huh. y qué pasa con un, un huracán? Uh -huh. Para que se forme un huracán, bueno, hay unas plaquitas hay unas eh, que Dale. podemos ver. Sí. Eh, para wow. que se forme un huracán, eh, sí o sí necesitamos que sea en eh, una zona, digamos, intertropical que se va a dar entre el Ecuador, la línea del Ecuador, uh -huh. y el trópico de Cáncer en el hemisferio norte. Uh -huh. Bien. Hay una pregunta muy típica que es, ...qué diferencia hay entre un huracán y un tifón... ...porque ahí en ese imagen sí. estamos viendo... O sea, sí. que hay ...ciclones también vemos ahí... ...huracanes y tifones... Uh -huh. Sí, cuando hablé de ciclones... ...mis, mis estudiantes de la universidad... Eh, ...es en el equipo... Sí, no no, van a empezar a apagar la tele... ...porque van a empezar a correr... ...porque les, les, les hago mucho hincapié... ...en que en realidad... ...esto es un tema bastante necesario... sí. ...de, de poder entender... ...cómo funciona nuestro sistema climático... Uh -huh. ...y que todo eh, está en función de eso... Tifón y huracán son lo mismo, nada más que la palabra tiene un origen. Tifón tiene un origen eh, que viene del chino y huracán eh, viene de eh, un origen de un dios que era sumamente malévolo, Rican, ¿sí? pero en realidad es el mismo fenómeno. Nada más que el huracán lo tenemos concentrado entre los meses, de julio a noviembre, uh -huh. fines de octubre, noviembre, y el, el tifón lo vamos a tener durante... ...todo el año, puede aparecer en mm. cualquier época del año. ¿Y el okay. tornado, Fran? El tornado se da en la superficie terrestre... ...mientras que el huracán se da sobre el agua... ...y toca la superficie terrestre. Ah, okay. Esa es la gran diferencia. Bien. En el hemisferio sur vamos a tener tornados... ...no vamos a tener eh, huracanes... ...aunque hay excepciones. ¿Hemos right. tenido huracanes en el hemisferio sur? Sí. Por ejemplo, en el año 2020, en 2018... ...y anteriores excepciones han tocado las costas de Brasil. Pero no Ajá. es lo común. No es lo común. Uh -huh. O sea, no, no, no nos debería preocupar tanto eso a nosotros. Perfecto. ¿Y por qué se originan? No. Para, para que se origine tiene que haber... Nosotros tenemos una regulación climática... ...y es necesario que se originen los huracanes... ...al igual que es necesario que un, un volcán entre en erupción. O sea, si nosotros vemos al planeta Tierra, tiene que generarse justamente... Todas estas condiciones para que se regule la temperatura del propio planeta Tierra. Lo que tenemos que tener es una superficie de agua, uh -huh. sí que la vamos a encontrar en el mar del Caribe, a casi 26, 27 grados centígrados. Uh -huh. Bien. Que uno cuando va al Caribe y se mete en esas, en esas aguas, ¿sí? caribeñas dice que lindo, qué rico meterse en estas aguas, uh -huh. ¿sí? y la pasa fantástico. Pero bueno, cuando hay, una, hay un calentamiento de esas aguas superficiales más... Vientos alicios, ¿qué son los vientos alicios? Son vientos permanentes que están en zonas intertropicales. ¿Sí? Y si no tenemos una, una onda tropical que me corte esa circulación mm. y se me genera una baja presión, ¿qué es una baja presión? Las bajas presiones son las que atraen los vientos mm. y las altas presiones son las que emiten las masas de aire que antiguamente nosotros los veíamos en los periódicos, no sé si se acuerdan, va a ser muy noventoso esto, eh, cuando salía el pronóstico en el, en el periódico y salía el mapita de la Argentina, mm. ¿sí? Y uno veía una A y una B, y no entendía que era la A y la B. Mm. La A es una alta presión, la B es una baja presión. Uh -huh. Por ejemplo, los días que nosotros tenemos vientos sonda en Mendoza, tenemos una baja presión uh -huh. instalada, que puede ser en altura o en superficie, ¿sí? Por eso decimos hay sonda en altura o hay sonda en superficie, en el, llano, en el llano. ¿Por qué? Porque está trayendo esa masa de aire. Bien. Bueno, lo mismo pasa con el tema de los huracanes. Los huracanes pueden llegar de una categoría del 1 al 5, ¿sí? de acuerdo al grado de destrucción, pero también a la cantidad de kilómetros por hora a la cual viaja. Uh -huh. Que puede ir tomando una relevancia muy grande. El tema es que este huracán ha sido bastante importante, ha llegado a categoría 4. Mm. Bastante interesante la, sí. la categoría. Bueno, ahí en imagen estamos viendo justamente eh, un anticiclón. Los anticiclones, yo les decía que eran esa, que lo simbolizamos con la letra A. El anticiclón de, la, de las Bermudas me va a determinar, depende de dónde se encuentre ubicado la dirección del de huracán. Fíjense, si el, el anticiclón se encuentra cerca de las, eh, las antillas mayores, como por ejemplo puede ser Cuba, Haití, República Dominicana, Jamaica y demás, la trayectoria va a ser una. Si, la, si el anticiclón está cerca de la costa de, el, de Estados Unidos, va a tener otra. Y si el anticiclón está cerca de la costa de la península de Yucatán, y claramente se va a dirigir hacia eh, la costa de Florida. Y así como nosotros eh, estamos preparados ¿no? para los sismos de los cuales ya estamos acostumbrados y vientos son de demás, en estas zonas donde saben que en cierta época del año los puede sorprender un huracán, ¿tienen en cuenta ciertas maneras a, a la hora de construir sus viviendas, a la hora de prepararse para recibir estos fenómenos? Porque siempre las imágenes terminan siendo terribles y decimos, wow, pero si ellos saben que, que es época de huracanes, ¿cómo pueden prepararse de alguna forma? Porque... Sí, en realidad ese es un tema bastante controversial porque, por ejemplo, eh, este huracán particularmente pasó por la isla de Cuba sí. a más de 200 kilómetros por hora. Es, es es muchísimo, eh, Devastó prácticamente toda la isla, la isla quedó totalmente sin luz, wow. o sea, no quedó nada de energía uh -huh. en toda la isla de Cuba por varios días. Sí. Se pudo restablecer algunos servicios y quedaron eh, durante varios días más sin luz hasta que la gente salió a protestar. Uh -huh. Lo que pasa es que por más protesta que hagas, Cuba tiene una realidad de infraestructuras ¿sí? muy antiguas, uh -huh. por lo cual ahí no tenés mecanismo de defensa. Uh -huh. Es como, por ejemplo, le pasa a Haití, uno no, no termina de entender por qué Haití uh -huh. nunca termina de recuperarse, pero cuando no es un terremoto, después del terremoto viene sí. un huracán. o sea, y, y, y son muy pobres. Sí, malas crisis o sea, económicas constantes en, en la que viven. ...cómo están construidas las viviendas. Ahora, ¿qué pasa en el caso de Estados Unidos? Por ejemplo, Miami. ¿Cómo, cómo sorprende a Miami? En el situación? caso de Miami, eh, las construcciones sí están adecuadas... ...incluso ellos mm. piensan que es un fenómeno que puede llegar... ...entonces, bueno, tienen por ahí seguros, pólizas de seguro... Mm. ...que les cubre la reconstrucción total uh -huh. de su casa... Uh -huh. ...¿sí? Porque los materiales son livianos... ...justamente porque se prevé que me puede llevar la casa... Uh -huh. ...las casas se construyen con sótanos uh -huh. y demás... Pero, por ejemplo, este en particular sorprendió bastante porque ha dejado sí. más muertos en Florida mm. que en Cuba. Eh, nosotros estamos hablando actualmente en Florida de 76 muertos, que uno dice, bueno, no son tantos 76. 76 es un desastre. Sí. Por ahí estamos acostumbrados mucho a la frivolidad de la cifra, es decir, bueno, mil personas fallecidas, eh, 20.000 claro. desaparecidos por el huracán. No Bueno, 76 es un número considerable. Ahora, ¿qué ha pasado con esto?, ...que realmente no se ha previsto eh, que pueden llegar huracanes con mayor intensidad y mayor frecuencia... ...y esto se debe también mm. al cambio climático. Mm. Los huracanes se van a presentar de una manera más frecuente y, y más agresiva. Y, más agresiva. Mm. y no es descabellado pensar que en un futuro no muy lejano... Sí. Estos, estas, ...estas bajas presiones que se generan, ¿sí? con todas las condiciones que tiene que tener para que se forme un huracán... Puedan empezar a desplazarse hacia el hemisferio sur. Lo la cual en sí nos empieza a preocupar sí, claro. ahora. Porque, por ejemplo, las costas de Brasil, uh -huh. incluso hasta de Uruguay, cerca. podrían llegar a estar afectadas. Uh -huh. ¿sí? Y son economías también regionales que nos afectan también directamente a nosotros. No, Franco, ¿qué hay en el ojo, el famoso ojo, en el centro de un huracán? ¿Es energía? ¿Qué se mueve desde el centro? En realidad, en el ojo del huracán es, eh, es donde está la calma. Es como. Para que, que lo pueda entender cualquier persona, yo siempre digo, imagínense una centrífuga, y más siendo preciso, imagínate un lavarropa, sí. cuando está haciendo el centrifugado, uh -huh. la ropa queda en los costados de las paredes del lavarropa, y adentro es como nosotros tenemos un ojo. Uh -huh. Justamente, en ese ojo no vamos a tener ni tormentas, ni precipitaciones, vamos a tener calma. Uh -huh. Ahora, la velocidad y la trayectoria es muy rápida, entonces, mucha gente se confía y dice, bueno, voy a salir ahora que estoy en el ojo del huracán, que hay la calma. No, no tenés que salir en el ojo del huracán porque no sabes a la velocidad a la que se está desplazando. Claro, y, y ¿cuántos días suele durar, por ejemplo, un huracán cuando llega a, a las costas? En realidad es muy variable, puede durar hasta eh, semanas, eh, sí. desde su inicio hasta su finalización. Lo que sí. pasa es que la, en su trayectoria va perdiendo fuerza y va perdiendo humedad. Claro. que es un poco lo que mantiene vivo al huracán. Uh -huh. eh, también hay otra pregunta muy recurrente, es, ¿existe manera de prevenir un huracán? Uh -huh. O sea, de, de realmente anticiparse, y a diferencia de nosotros, por ejemplo, con los terremotos, sí. Uh -huh. Hoy está muy monitoreado y además claro. es muy fácil de verlo. De hecho, había, um, había una plaquita que mostraba justamente eh, una imagen de... ¿Cómo se puede monitorear un, un huracán desde su nacimiento, uh -huh. ¿sí? desde su formación hasta su desplazamiento? Y ¿Existe una tecnología para disuadirlo? Quizás, ¿no? como nosotros tenemos las bombas antigranizo, ¿no? ¿hay alguna forma de decir, bueno, ok, lo tenemos monitoreado, sabemos dónde está, a qué velocidad, ¿hay forma de, de alterar y atacar? En realidad, en el inicio sí se podría llegar a hacer, uh -huh. se podría eh, como cultivar esas nubes justamente como para que empiecen a... Eh, disolverse, pero es muy difícil porque la fuerza del huracán realmente cobra, eh, digamos, una importancia, una relevancia muy rápida. Uh -huh. Entonces, prácticamente, los vuelos sobre el inicio de un huracán ya están prohibidos y después durante su trayectoria mucho más. O sea, es Bien. impensable. Meterá un piloto ahí uh -huh. a sembrar no, una nube. Sería un caos. Sería un caos, claro. directamente. Bueno, es muy interesante el tema, la verdad. Eh, queríamos aprender un poquito más sobre todo esto que, que está ocurriendo y que tanta tristeza nos Seguro. da, porque sin dudas las imágenes eh, son elocuentes. Familias que tienen que evacuar sus hogares, que llegan a perder todo, todo. Lo, lo que tienen y, y bueno, queríamos, queríamos tener un poquito más de información. Gracias, Franco. Nos gusta, como siempre.